La adquisición de habilidades que desarrollan nuestra autonomía es uno de los primeros retos que asoman en la educación de una persona y debe mantenerse a lo largo de toda nuestra vida. Pero, ¿cómo fomentar la autonomía de los alumnos en la Universidad? El aprendizaje autónomo es un proceso que permite al estudiante ser protagonista de su propio desarrollo, siendo capaz de reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y tomar decisiones personales en consonancia con esa reflexión. La información está al alcance de todos nuestros alumnos. Basta con ir a una biblioteca o entrar en internet para poder acceder a la inmensa mayoría de contenidos de calidad. Pero, ¿saben hacer un uso adecuado de esa información? Para saber interpretarla y aplicarla adecuadamente es necesario desarrollar estrategias que ayuden al alumno a ganar autonomía. A día de hoy, eh, como norma general, eh, se lleva bastante al alumno, o sea, se, le, se le lleva, se le guía al hacer problemas, se le guía con el estudio, no, no les damos esa, auto esa autonomía para que ellos se empiecen a sacar las castañas del fuego, que empiecen a, a ser un poco independientes, ¿no? les, yo creo que, muy a mi pesar, les, les llevamos un poco demasiado de la mano. El profesor establecerá qué contenidos se van a impartir y cómo va a hacerlo. Y es en ese cómo donde debe considerarse la autonomía del alumno. Para ello debe ayudarle a plantearse objetivos propios y realistas. Es importante que fomente la autoevaluación, la reflexión personal, la capacidad crítica y que sea capaz de tolerar la frustración en su proceso de aprendizaje. requiere un gran esfuerzo del profesor, ¿sí? requiere sacrificio, pero merece la pena y a la vez creo que es muy satisfactorio porque al desarrollar estas estrategias que al final es trabajo individual del alumno que tú luego evalúas, te permite conocerlos mejor y creo que es muy importante para el alumno mojarse de verdad y para el profesor saber en qué medida los alumnos están aprendiendo, están entendiendo y cuando tú les pides, les solicitas su trabajo, que te requiere indudablemente darles feedback, por tanto evaluación, por tanto para el profesor es mayor trabajo, realmente te permite conocerles mejor y acompañarles también en su proceso de aprendizaje, que no es para todos igual. Para el alumno, adquirir una mayor autonomía no significa dejar de lado a profesores, compañeros y otros actores educativos sino aprender a integrarlos en su proceso de aprendizaje. Esta tarea supone un reto ilusionante para el profesor porque ayuda a asentar las bases del desarrollo, tanto personal como profesional, de sus estudiantes.